porque eh, es por convicción, claro. es por vocación, uh -huh. así que uno lo hace con el amor del mundo y, y así fue, entonces ya, ya tomé yo el control ¿verdad? De, las, de las actividades diarias que, que involucra la asociación y desde entonces he estado desarrollando nuevas ideas, nuevos proyectos, viendo a ver cómo crecemos, qué inventamos, cómo recibimos más donaciones, cómo nos damos a conocer y ha sido toda una aventura difícil, pero a la vez muy muy bonita y, y aquí estamos. Rescate Animal, perdón, Julio. Sí, rescate adelante. animal ah, ah, vamos a ver, ustedes, todo es con este patrocinio privado. No, bueno, vamos a ver, Rescate Animal, si ustedes me permiten, puedo hablar un poquito cómo funcionamos. Claro, ¿No? claro. Así adelante. la gente mm. también lo, lo conoce. Me parece que es muy importante. Nosotros somos una organización privada sin fines de lucro, eh, y rescatamos animales de la calle, perros, gatos, aunque este, hemos encontrado de todo, hasta hubo, bueno monos, hemos rescatado de todo, lo referimos obviamente a las personas que son expertas en, en su área, verdad este, pero hemos rescatado de todo, y eh, no tenemos un refugio, nosotros trabajamos con una veterinaria, bueno ahora estamos trabajando con dos, pero intentamos que no sean demasiadas para poder tener un control más centralizado de las cosas que se hacen, del dinero que se gasta, que se invierte en cada animal y demás, ya por experiencia. Entonces trabajamos con dos veterinarias, una de esas veterinarias es muy grande, tiene un hotel, nuestros rescates, nuestros animales rescatados están ahí en ese hotel, eh, eh, nosotros rescatamos, van a la veterinaria, se hace todo lo que médicamente haya que hacer, una vez que el animal esté recuperado va al hotel y en el hotel está a la espera de que una familia se lo quiera llevar, ¿verdad? Lo quiera adoptar. Entonces nosotros no tenemos un refugio. Eso es muy importante porque a veces las personas creen que nosotros nos metemos en los animales donde quepan. Sí, no sí. es así, ¿verdad? Tenemos un espacio limitado. Y esto es beneficioso y ahorita le explico por qué. ¿Cómo nos sostenemos? ¿Cómo se financia el rescate animal? Rescate Animal tiene dos ingresos que son de suma importancia y no vivimos sin uno y sin otro. O sea, ambos se complementan y hacen que Rescate Animal pueda funcionar. Uno de ellos son las donaciones uh -huh. y lo otro son, eh, es la venta de la galleta que nosotros vendemos, de la galleta Liguau, que vendemos en varios supermercados del país, en automercado, Walmart, más por menos, Maxipalí en alguna veterinaria, la bodeguita Mi Mascota, Veterinaria San Blas, y, y ahora un pet service nuevo en Escazú también. Eh, lo que vendemos de, de galleta en esos supermercados es de mucha, mucha importancia y las donaciones también. Así es que se sostiene rescate animal. Y ahora, eh, si Dios quiere, estamos trabajando en una marca sombrilla que le llamamos, que se va a llamar ARA y va a ser una marca de artículos, de camisas, bandanas para perro, uh -huh. eh, bolsitos, champús Shampoos para, para perro, lo que, que se nos ocurra, lo vamos a, a sacar este, para la venta, y esa va a ser, la idea es que esa es una tienda en línea que estamos trabajando, y que esa sea una nueva forma de financiamiento, al fin y al cabo, nosotros quisiéramos algún día ser autosuficientes, y no depender tanto de las donaciones, porque claro. a veces es angustiante. Claro, claro, sí. y qué bueno eso, digamos, esas iniciativas, bueno, saber, ¿cómo se llama la galleta, perdón? Galleta del Iguau. Del de Iguau. Así Ajá. es. Ah, bueno, entonces esa galleta, hay que, hay que decirle a la gente que en el momento de la de sí, ¿verdad? Sí. que me parece muy importante hacerlo ver, y, y, y qué interesante el, el, el modelo, ¿verdad? Eh, eh, estabas explicando de por qué no son no son un refugio. Es uh -huh. así, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es la razón de que no son un refugio? ¿Qué beneficios tienes? Y entonces, ¿cómo funcionan con el tema de los uh -huh. animales? Pues, tal vez para que nos expliques un pues, poco. Yo más. creo que hay, hay diferentes formas de hacer las cosas. Hoy en día en Costa Rica hay muchas organizaciones que se dedican al rescate de animales, muchas de ellas son refugios. Nosotros particularmente creemos eh, que el acumular animales en un lugar no necesariamente es la solución a un problema de sobrepoblación de animales, yo prefiero, ¿verdad? Nosotros preferimos que si rescatamos 5, 6, 7, 10 animales al mes, asegurarnos que esos 10 animales que rescatamos se recuperen bien y encuentren un hogar. Entonces, eh, tal vez no te voy a decir, yo no tengo 100 animales, ni, ni, ni 200, no tengo ni 30. Al mes nosotros rescatamos un promedio entre 8 y 10 animales. Que eso lo tienen programado así, tal cual. Es decir, tienen un promedio de animales. Sí, digamos, yo lo manejo, pero yo ya tengo un promedio. Hay momentos en el que ya estamos saturados. Yo digo, este es el número máximo que podemos tener. Okay. Ahorita no pueden ingresar más porque si no ya se me sale el presupuesto, ¿verdad? Eh, entonces, ¿pero qué me aseguro yo? De que esos, esos animales que yo rescaté, los voy a sacar adelante, uh -huh. se van a recuperar y van a terminar en un hogar. Entonces, conforme van saliendo, conforme se van dando en adopción, ya hay espacio para que ingresen otros. Es un círculo, ¿verdad? Es un, un sistema de entradas y salidas. Eh, así funcionamos y es la forma, eh, porque ya hemos trabajado de otras formas y con la experiencia de 15 años de trabajo nos hemos dado cuenta que la forma de mantener un orden. ¿Qué pasa? Si yo tengo 10 animales en esta veterinaria, 15 allá, 20 acá, cuando usted se da cuenta, usted tiene facturas de millones de colones pendientes, no sabe cómo pagarlas, están endeudado de por vida, no hay dinero para ningún otro proyecto, ni para mejorar como asociación, ni para atender bien a los animales. Claro. Entonces, eh, pues yo prefiero, yo considero que menos es más, eh, menos a veces es más eficiente y mejor el trabajo, y creo que efectivamente así es, porque lo he experimentado en este tiempo que hemos estado trabajando así. Y pues a mes a mes, a final de mes, se paga la totalidad de la cuenta, sí o sí. No hay otra opción a final de mes, se paga la totalidad de la cuenta pendiente. Por eso nosotros todos los meses, a final de mes, estamos como locos pidiendo donaciones, porque sí o sí se paga. No es que va a quedar ahí acumulado y a ver cuándo pagamos, no, no eso no, no Sí, lo... sí, y es insostenible. No, es insostenible. Totalmente es insostenible. de acuerdo. Es decir, lo que nos está explicando es una logística compleja, porque sí. no es fácil, hay que tener mucho orden, hay que te llevar muy bien las cuentas, como decís, ya tenés un... Eso es como cuando uno habla, Malvin, en, en el tema, eh, y vea cómo se asocian los, los negocios, ¿verdad? Estamos hablando de, de un tema de rescate animal que tenés un punto de equilibrio. Mm. Así es. Y al fin y al cabo, eh, y Silvia lo dice, yo no puedo pasarme de esta cantidad porque sé que si me paso... Ya estoy comprometiendo las finanzas específicamente es. que llevo en, en, en el día a día, en la semana, en, el, en la quincena, en el mes y así sucesivamente, así ¿verdad? Es. Y, y es toda una logística. No, y nosotros, nosotros tenemos eh, un contador, nosotros llevamos la contabilidad como una empresa. Es que a veces la gente piensa que no, que nosotros... Sí, que nada más rescato el animalito <risa> que una lo que yo el animal, veo a ver, a sacar plata, pago ahí. No, claro. no, no, nosotros facturamos, tenemos un contador tenemos una persona que nos administra el millón de facturas que tiene rescate animal mes a mes, claro. o sea, esto esto requiere tiempo completo uh -huh. requiere uh -huh. alguien al frente tiempo completo que, que esté al tanto de cómo se hacen las cosas uh -huh. y, y efectivamente hay un punto de equilibrio los extremos nunca nunca son buenos Silvia, sí, ¿y cuántas personas son trabajando con ustedes? Eh, esa es una muy buena pregunta somos eh, tres personas que trabajamos con rescate animal, eh, una sola de ellas es contratada y esa soy yo y es la única persona, rescate animal siempre ha tenido una persona contratada a tiempo completo que se encarga de hacer todo. Antes era una persona externa, tuvimos una mala experiencia y dijimos, ahora lo vamos a hacer in-house, que claro, llaman, ¿verdad? Claro. Nosotros mismos porque se presta para que hay, hayan personas que quieran aprovecharse. Eh, así que yo soy la única persona que trabaja tiempo completo con rescate animal. Este, luego tenemos proveedores, ¿verdad? Tenemos un contador, tenemos una empresa que nos acomoda, nos hace todo el acomodo de la galleta, toda la logística de acomodo de la galleta en todos los supermercados del país, que eso es una tarea eh, titánica. Bueno, tenemos una empresa que nos hace eso y... este Luego tenemos a Adriana, que de hecho ella fue la que nos recomendó, nos, a través de ella fue que ustedes llegaron a mí. Pero bueno, ella es una voluntaria nuestra, eh, muy comprometida, que bueno, este, ayuda al rescate animal desde hace mucho tiempo. Y eh, básicamente eso somos, ¿verdad? Mi mamá se dedica todavía a... A rescatar. Siempre eso ha sido lo que a ella le, le gusta y no sé por qué, pero todos los perros le aparecen a ella. Entonces es como un imán. Es, es como sí, sí. que está destinada a eso. Entonces, ella ella sigue haciendo eso. Pero yo soy la que me he echado la mochila al hombro. Claro. Yo soy la que hago todo. ¿Hace cuánto asumiste ese, ese, ese rol? Sí, ya tengo año y medio. Año, año y medio sí. de asumirlo. Y, digamos, ¿cómo funcionan Vamos a ver, hablamos de un, de un perro, que es lo que normalmente uno se encuentra en la calle. Uh -huh. Yo me encuentro un perrito en, en un estado, no sé, delicado. Yo los contacto a ustedes y les entrego el, el, el animal. Sí, a nosotros nos contacta gente de todo lado, por WhatsApp, por todo, por correo. Bueno, eh, conforme aparecen los casos, uno... Es que es difícil, porque sí. a veces uno ya tiene muchos animales en la veterinaria, y hay gente que hay que decirle que no pero bueno otros topan con la suerte de que uno les puede decir que sí uh -huh. este a veces mm, hay gente también que viene y le dice a uno bueno es que me encontré este perro pueden ir a recogerlo y es que es como una cosa como muy fresca sí, ¿verdad? Sí, sí, nosotros sí. buscamos que la persona que pide ayuda trate de involucrarse un poquito claro, te al compromiso. menos al menos ayudándonos a ver cómo transportamos el animal uh -huh. a la veterinaria eh, o donando alguito, lo que pueda es que no es demasiado, o sea, mil colones ya, lo que sea, lo que tenga pero ayude, o sea, infórmese pero hay gente muy mm, muy fresca muy digamos. fresca, hay gente muy fresca eh, pero bueno, sí, digamos que usted me, me contacta por un atropello por ejemplo, nosotros le decimos, bueno sí, lo recibimos, ¿qué posibilidad tiene usted ayudarnos a transportarlo? porque yo no siempre soy disponible para para digamos ir a a recogerlos. a recogerlos, entonces siempre tratamos de ver cómo coordinamos un transporte, transportarlo a la veterinaria, ya en la veterinaria ya hay un protocolo muy establecido, ya tenemos cuatro o cinco años de trabajar con ellos, así que ya hay un buen manejo de los casos, ingresa el caso, eh, se hacen exámenes básicos, como por ejemplo hemograma, eh, no sé, radiografías ultrasonido, lo que requiera ese animal según su condición, claramente. Claro. Y a partir de ahí empezamos a tomar decisiones, a autorizar, ¿verdad? Nos dicen... Eh, Silvia, ¿qué piensa de este caso? ¿Nos autoriza tal cosa, tal examen? ¿Requerimos este medicamento? ¿Requerimos una radiografía? ¿Requiere cirugía? ¿No requiere cirugía? Eh, ahí hay una ventaja y es que yo soy veterinaria. Entonces, claro. eh, a mí este, no me meten el gol tan fácil. Claro. Eh, ¿Verdad? Yo, sí, no, no, no es fácil. No es fácil no, de decir no, esto o el otro. ¿verdad? No, no yo, Estamos hablando con una experta, digamos. Yo, pues, no, no he ejercido todavía demasiado la parte clínica, pero pues tengo obviamente la... La experiencia y yo más o menos sé que a veces es prioridad y claro. que no es prioridad, ¿verdad? Porque ahí hay también un manejo súper complejo que ustedes no se imaginan. Sí, toda una logística. Sí. No, y es bueno que la gente entienda porque la gente muchas veces, a ver, en esto hay de todo, me imagino, ¿verdad? te has topado con de todo. Sí. Que se encuentra una persona que ya no quiero más a este perfil, tomalo. No, hasta, o sea, no, hasta nos ha pasado... Con perros que hemos dado en adopción, Entonces, nosotros igual. mismos, no es demasiado frecuente, pero si sí pasa. Uh -huh. Pasa que nos llaman y nos dicen: Vea, eh, eh, eh, era crecido demasiado. Y no, <risa> no esperábamos que creciera demasiado y no lo queremos, no lo podemos tener. O es demasiado inquieto y no tenemos el espacio. Esa, la, esa parte es muy difícil. Sí, me imagino. Es sí. que hay un tema de compromiso. Y te lo digo porque yo, bueno, Julio y Rubén, los dos que están aquí presentes, conocen el caso. Yo tengo una, una perra que adopté. Y ella la historia es impresionante de esa perrita, ¿verdad? Sí. Y, y no sé, ellos definitivamente transmiten ese agradecimiento. Sí, claro. Y al final de cuentas me pasó eso. Yo no esperaba que creciera tanto. Pero tenés que adaptarte a porque yo creo que estás, estás recibiendo un ser vivo con algún tipo de, que tuvo alguna dificultad en el pasado y lo único que quieren es amor, Así y es. eso es lo que uno trata de darles indiferentemente de, digamos de, del proceso de crecimiento, sí. lo que, de lo que tengan, porque esa persona viene con desnutrición hasta hace poco camina bien, Exacto. caminaba muy mal, entonces yo creo que es un tema de, de verdad que, que la gente tiene que tener conciencia sí, también de ah, las cosas. esto requiere mucha educación, ahora que hablamos del tema de la adopción, eh, nosotros hemos pues sí, también con la experiencia hemos visto ¿verdad? Qué cosas hay que ir fortaleciendo en el, en el tema de la adopción, nosotros, voy a hablar un poquito de eso, uh -huh. nosotros no, no somos una asociación de esas que, ¿verdad? ¿cuánto gana usted para ver si adoptan? No, no, no, eh, no creemos que, que ese extremo tampoco sea, ¿verdad? nosotros sí, sí tenemos... Sí, porque se ve mucho, Silvia, sí. es decir, yo, yo he escuchado personas que han querido adoptar y que me han dicho, y, y tengo un ejemplo de unas personas llegadas y me dijeron es que queríamos adoptar y nos mandaron a pedir de todo, hasta eh, fotos dónde estaba la casa, si tenía un patio o no, para que el animal estuviera. Y, y nos sentimos hasta mal, porque de alguna manera nos pidieron tanta información que dijimos, sí. bueno, que, que estamos adoptando, ¿verdad? Sí, sí, un bebé, no. Nosotros sí tenemos una entrevista que es una serie de preguntas que la mandamos hasta por WhatsApp, a veces por correo. Nosotros sí intentamos, eso lo digo, para que la gente... Eh, sepa que nosotros tenemos un correo de adopciones, que es adopciones, arroba, rescatenimal.org, porque nos escriben, pero por todo lado, y yo soy la única, yo no puedo, ¿verdad?, estar en Instagram, en Facebook, viendo claro. cientos de mensajes, entonces yo trato de, de canalizar todo el correo, eh, y nuestra voluntaria Adriana, ella es la que contesta los correos también en su tiempo libre, porque ella trabaja, ¿verdad?, entonces, es a través del correo que hacemos la entrevista, una serie de, de preguntas y este, nosotros sí pedimos fotos de, de dónde va a estar el perrito, ahora? porque es que hay un tema, a veces hay perritos que es una mirusquita, uno dice, bueno, es un perrito que un apartamento está bien, uh -huh. pero hay otros perros grandes que uno dice, este perro es, es medio loco, es un perro que ocupa una finca, un patio grande, uh -huh. entonces no podemos, ¿verdad?, Darle el perro a una persona que vive en una casa muy pequeñita, claro. donde ya yo sabría que me van a decir en poco tiempo no sé qué hacer con el perro, entonces sí pedimos como fotos para saber, ¿verdad? Sí, son que, recomendaciones que se exacto. deben Exacto, pero no, más allá de eso, yo sé que hay personas que hasta piden el salario, de la gente y todo, no, no, eso no, ¿verdad? Eh, es simplemente saber si, si la persona tiene lo mínimo y para que el perrito esté bien, claro. ¿verdad? Y, eh, y poder darlo en adopción. Así que ese es el protocolo de nosotros. Nosotros también eh, somos muy responsables cuando damos un animal en adopción. Nosotros lo entregamos vacunado, desparasitado, sano, no damos perros enfermos. Nos ha pasado que pronto se un perrito en adopción y no sé, a los días tiene un problema de piel o algo. La persona nos avisa... De una vez directo a la veterinaria, no le vamos a cobrar porque es nuestra responsabilidad entregarle a usted un animal sano. Eso es muy importante. Claro. Entonces, si nos ha pasado eh, que, que pasa, ¿verdad? Y puede pasar que algo surgió, entonces le decimos a la persona, no, llévelo a la veterinaria. Nosotros vemos eh, a ver, ¿verdad?, qué es lo que pasó, que vino o no nos dimos cuenta o no sé, y no se le va a cobrar, tranquila. Pero por lo general, nuestros animales van sanos. Y también este, damos la castración. Cuando son cachorritos, eh, los, les pedimos a las familias que saquen una cita, entonces la familia a los seis meses puede ir y va y lo castra y no tiene que pagar la castración. Y si es un animal ya adulto, ¿verdad? Pues sí se entrega castrado. Todos los animales que entregamos van castrados. Eso es una, eh, regla. Es una regla, no hay excepción. Y este, pues sí, creo yo, que somos una organización que en el tema de adopciones nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de entregarle a la persona un animal que esté bien. Que hoy en día se ve mucho eh, que, ¿verdad? que la gente adoptó, ah, venía con parvovirus o venía enfermo, sino eso sí que lo evitamos a toda costa, evitamos a toda costa entregar un animalito que no esté sano. Totalmente. Uh -huh. No, vamos a ir a una, a una pausa comercial y quisiera adentrar un poquito en el tema que, que hablamos al principio de la empresa, tal, tal cual como Rescate Animal, porque lo, lo hablamos, cualquiera piensa de que esto es un, un, un programa y que recogemos animalitos y no, pero hay uh -huh. toda una, una empresa. Sí, sí, así y, es. Y queremos que nos cuente un poquito esa, como lo decías ahora, de, yo me encargo de la parte de contabilidad o tenemos nuestra propia contabilidad, y, y hay un montón de elementos que implican eh, hacer todo como una empresa normal. Así es. Así que todos esos consejos que nos puedas dar después de la, la pausa comercial para aquellas personas que emprenden. Igualmente esto es un emprendimiento y lo que has hecho hasta ahora es emprender un, un sueño de, de, de, de, de algo que ha, has heredado de la parte familiar con As, tu mamá. ¿verdad? Así es. Así que vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos para, para profundizar en el tema. Tiempo. En la alegría y en el lamento será el amor, siempre nuestro guía. continuamos en el, en el programa y yo quisiera entrar un poquito en el tema de la logística de empresa y como sabes Silvia, este es un programa que va a muchos emprendedores, claro. a muchas personas que están desarrollando su negocio y Rescate Animal no deja de ser una empresa no deja de ser un emprendimiento uh -huh. y todas esas personas siempre les gusta escuchar esas travesías, nosotros siempre hemos hablado que construir un negocio emprender o crear tu sueño y es difícil y cualquiera y, y piensa de que es una varita mágica y ya con esa varita mágica nace tu sueño y uh -huh. listo. Y no, la realidad es que uno tiene que pasar por muchas, sí. muchas circunstancias, ¿verdad? Pasas buenos, malos momentos y hasta ganas de desertar lo que estás haciendo de alguna uh -huh. manera porque dices, qué cansado, siempre me pasa lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuéntenos un poquito desde el punto de vista de estructura de empresa, cómo, cómo, trabajas el, cómo trabaja la parte de empresa. Uh -huh. Sabemos que manejas un tema de finanzas, sabes que manejas un tema de donaciones, vez que manejas el tema de contabilidad, como lo dijiste, ¿cuál es tu logística? ¿Cómo es tu forma de trabajar esa parte empresarial? Uh -huh. Vamos a ver, cuando uno tiene una organización como Rescate Animal, hay una cosa que es muy importante, porque nosotros somos una organización, eh, asociación sin fin de lucro, no quiere decir que las personas que lideren esta organización no deban tener una mentalidad, una visión empresarial claro ¿verdad? esa es la primera cosa porque alguien diría que no verdad que nada que ver pero eh, el tener esa visión empresarial esa visión emprendedora esa visión de quiero más quiero crecer queremos crecer queremos poder ayudar más llegar a más gente requiere gente al frente como te decía con con esa visión de empuje, ¿verdad?, de empuje hacia, hacia adelante, y lo importante aquí es eh, que aunque seamos pocos y no haya tantos recursos, hay que delegar, <risa> hay que delegar algunas cosas porque si no uno se vuelve loco, literalmente, eh, te voy a poner un ejemplo, yo manejo las redes sociales de rescate animal, Facebook y el Instagram, yo no soy experta en redes sociales, sin embargo, hago lo que puedo. Y ahí he ido aprendiendo. ¿Qué pasaba? Que mmm, yo consideraba que necesitábamos un tema de artes gráficos más elaborados, más bonitos, ¿verdad? Algo eh, que la gente pueda ver y que sea llamativo. Y, y yo era la que lo inventaba ahí en Canvas, yo no sé, ¿verdad? Entonces no. yo dije, es que no, ¿por, porque no es codo, no es codo. Entonces me dicen, no, no quiero gastar en esto. Pues yo dije, no, necesito a alguien que haga los artes de redes sociales, punto, y ya no los hago yo más porque me está quitando mucho tiempo y, y es tiempo que yo puedo aprovechar en otras cosas. Claro. Entonces, gracias a Dios, ahora hay una muchacha que se llama Valeria Lacayo, ella es universitaria, y nos está ayudando con, con el tema de redes sociales, ella quería donar su trabajo, y, y yo le dije, vale, no, es que no puedes donarme tu trabajo, el trabajo cuesta, tu tiempo cuesta, y aunque esto es una organización, eh que se mantiene con donaciones y tiene sus recursos para poder pagarle a alguien que haga algo. Yo no espero el trabajo regalado, porque creo que así la gente no se compromete a hacerlo bien. Claramente. Tiene que ser remunerado. Y ella, por un monto, sí, este, nos hace un, un trabajo muy bonito, por un monto agradable para la asociación y nos hace todos los artes mensuales. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay que ir delegando tareas claro. a otras personas, para uno poder hacer el trabajo que le corresponde a uno bien y mejor. Eh, nosotros, como te decía, tenemos, bueno, en la veterinaria hay una persona encargada de todos los casos de rescate animal, o sea, el, del personal de la veterinaria hay una persona que está encargada del manejo correcto y adecuado de todo lo que corresponde al rescate animal, y esa persona es la encargada de que a final de mes eh, hacer todas las facturas, pasármelas a mí en Excel, yo todas esas facturas las reviso ¿verdad? una por una a ver si todo lo que está ahí eh, compagina ¿verdad? con lo que hemos estado haciendo a lo largo del mes y eh, luego hay una persona encargada de acomodarlas, todas esas facturas, no solo las de la veterinaria, sino eh, de, ¿verdad? De, de todas las facturas también del, del producto, de la galleta, todas las facturas que nosotros tenemos que hacer a automercado, a Walmart y demás, y todas las facturas de la, de, digamos, del vivir diario de rescate animal, o sea, son tantas que ocupamos a alguien que las acomode para poder entregarle al contador un folder bien acomodado, presentable y que de verdad sea entendible. Entonces, una vez que eso se acomoda, eso va al contador y ya el contador hace su trabajo. Eh, yo me encargo más del trabajo de calle, por ejemplo, todo lo que es la coordinación de rescates, yo me encargo de eso, todo lo que es coordinar adopciones en conjunto con Adriana, ambas hacemos eso, ahora ya se lo he delegado un poco más a ella, gracias a Dios, ella lo está haciendo súper bien, eh, y este, también yo me encargo de toda la logística con la empresa que nos produce la galleta, todo el tema de estar haciendo las órdenes de producción, verdad? el, el inventario, cuánta galleta tenemos, yo recibo todas las órdenes de pedidos de automercado, de Walmart, yo monto, este, hago las citas, ¿verdad? Eh, me encargo también de todo lo respectivo ahora, la tienda en línea que vamos a lanzar de los productos. Me encargo, yo sí como la Zoila, me encargo también de hacer las visitas con frecuencia a la veterinaria, a ver cómo están los animales, tomar fotos, videos, todo el manejo de redes sociales es mucho, uno sí. cree que es poco pero vieras que se me va mucho tiempo y eso es un buen ejemplo Marvin de, de, de poner sobre la mesa que muchas veces hay que hacer ciertos sacrificios claro, y claro. sacrificios desde el punto de vista porque viendo, viendo así a Silvia no la conocemos a detalle pero se ve que Silvia es muy dedicada a lo que hace, es muy meticulosa y, al, y, y me imagino que a ella le gusta que las cosas queden bien sí. y que se hagan muy bien sí, sí. y muchas veces uno prefiere hacerlas uno Así que sabe es. que van a quedar mejor a, a, a delegar algunas cosas que uno dice no, es que yo sé que yo las voy a hacer tal cual sí. a, mí, a mí me gusta y no solo me gusta sino que funciona sí. eh, es toda una responsabilidad, ¿verdad, Manuel? es decir, eh, ver al rescate animal la gente cree que detrás de esto eh, es algo tan, eh, tan sencillo podríamos pensar muchos de ayudar a animalitos y listo, y vea toda la logística sí. que hay detrás de esto, ¿verdad? Aquí yo creo que vamos a, a coincidir en un tema, y una palabra que hemos dicho siempre, el tema de emprendedor. emprendedores, tienen que tener pasión. Sí. Si no hay pasión, la cosa no es tan, tan agradable, porque lo que estás diciendo es un trabajo súper arduo. Sí. Y vos, bueno, por, por la forma en la que hablas, se te nota tu pasión, por algo estudiaste lo que estudiaste. Sí, claro. Entonces, que. tienen que tener esa pasión para que todo, para que todo funcione, y esa amalgama sí. de todas las funciones. Ahí, funcione, ahora ¿verdad? que decís pasión, eh, es importante y yo creo que en algún momento, eh, vamos a ver, cuando usted tiene un, pro, un proyecto que es suyo, usted lo creó, que es como su bebé, claro, claro usted tiene una serie de cuestiones en las que uno cree, una serie de ideales, que uno dice esto yo lo protejo a toda costa y quien venga aquí, bienvenido sea, si va a trabajar bien, pero... Eh, tiene que estar de acuerdo en que yo protejo esos ideales a todas cosas. Claro. Eh, esos ideales, en mi caso, son una serie de valores que yo practico en mi vida y los aplico también en el rescate animal, porque hay que ser coherente, la honestidad, el buen trabajo, eh, ¿verdad? Y yo creo que en 15 años de experiencia, bueno, ha habido de todo, ¿verdad? Tal vez en algunos momentos han habido personas que no eh, compaginamos con nuestra visión y, y que no es negociable, verdad? Si ajá, hay cosas que no no son es negociable con esa visión que nosotros teníamos y se nos desorganizó mucho la cosa. Entonces fue, verdad? Luego hubo como una transición en la cual, como te decía, fue muy in house, no hagámoslo nosotros y si va a venir gente, vamos a, a ver bien quién es esa gente claro, y si no que no venga, que se alinee, exacto. Entonces, por eso te digo, somos muy pocos y las personas que estamos son personas en las cuales confío plenamente. Que tienen tus mismos y ideales. Que tienen mis mismos ideales. Y que, y que trabajan tal cual vos querés, digamos. Exacto. De esa manera. Entonces, y yo estaría encantada de que a futuro eh, Rescate Animal pueda ser incluso una organización mucho más grande con su propia veterinaria, incluso, incluso pueda darle trabajo a más personas. O, o sea. Sería un sueño, ¿verdad? Que, que pueda llegar más gente, pero entonces vamos creciendo, pero eh, poco a poco, ¿verdad? Con cuidado, viendo bien quiénes son esas personas que llegan. Y yo creo que eso es un buen consejo para cualquier emprendedor, ¿verdad? Uh -huh. Que la persona con la que usted va a trabajar realmente sea de su confianza, realmente compagine con usted. No, no quiero decir que en todo pensamos igual, porque no, siempre hay diferencias, pero me refiero a que trabajar sea... Sea bonito, porque si no, claro, un compromiso. Si no, uno solito se pone la cosa arriba y eso no, no tiene sentido, ¿verdad? Eh, las personas con las que uno trabaja tienen que estar en sintonía con uno. Eso, eso es muy importante. Y me parece un excelente consejo. Yo creo que y es algo que siempre nos preguntamos, ¿verdad? Eh, aquí hemos tenido emprendedores que han creado su emprendimiento eh, en pareja, por ejemplo, uh -huh. hemos tenido emprendedores que han creado eh, emprendimientos con amigos, uh -huh. que en un momento dado coincidieron los amigos en una idea y pusieron su propio negocio, uh -huh. y ese consejo que me parece fundamental, porque muchas veces uno se pone a dudar con quién emprende o no, Exacto. o a quién me ayuda o no, verdad uh -huh. porque cerramos las puertas de... Es decir, es que qué pereza emprender con alguien que no piense de la misma manera mía. Uh -huh. O qué pereza empezar a, a, a discutir con alguien lo que tengo o no que hacer. Uh -huh, uh -huh. Pero creo que ese consejo acá, el dedillo, desde el punto de vista de entender de que uno siempre va a necesitar ayuda. Sí. El asumirlo todo uno no es conveniente. No, es muy difícil. Es muy difícil. Uh -huh. Y asociarse a personas que piensen no de la misma manera, pero sí que con tú forma de ser. Exacto. Y que son cosas que no son negociables. Exacto. Que son cosas, como lo estás diciendo, yo yo creo en ciertos ideales y esos ideales se deben de respetar para de ahí en adelante crear, una, crear. un vínculo, digámoslo, de mm -hmm. negociación. Así es. Y, y me parece que estás muy conforme con la gente que tenés porque creo que tenés gente que está cumpliendo sus ideales uh -huh. y que de alguna manera sabes que los necesitas, ¿verdad? Exacto. Que, so, que son parte estratégica de tu negocio, ¿verdad? Sí, sí, sí, por supuesto. Sí entonces me parece un buen consejo, ¿verdad, Marvin? Es decir, yo creo que... Y... Son cosas en las que a veces uno no piensa, uno cree que es más... Claro más de económico, pero no, a veces es muy de sentido común, hay cosas de, de sentido común que, en las que uno tiene que pensar, que a veces las personas no, no piensan. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y, y, y bueno, nosotros emprendemos, somos un equipo y, y, y creo que uno tiene que llegar a entender a comprender en un momento dado que no siempre vamos a tener la misma eh, apreciación de las cosas, eh, pero hay ciertos ideales que se deben de cumplir, y los mm. ideales es el respeto, la comprensión, el escuchar, el escuchar entre uno y otro, el diálogo, el diálogo eh, eh, hay muchas cosas, y, y entender que cada uno tiene su fortaleza, eh, yo creo que ha sido importante en la experiencia de emprender, que cuando uno comprende cuál es el rol de cada persona y lo hace bien, uh -huh. es más fácil todo, ¿verdad? Porque sí. cada uno se, es, se especializa en ese rol, y de alguna manera, acabas de decir Adriana en el tema adopción de, de adopción, ha sido fenomenal su trabajo, sí, y sí. te sentís muy cómoda con eso. Sí, porque yo me empezaban a llegar los correos, y yo andaba en otras, y me atrasaba, y hasta que yo le dije, a Adriana, vea, a, y, hagamos algo, claro. usted se encarga de las adopciones, y ya yo, claro. porque yo no puedo con tanto, yo no puedo con tanto, y lo ha hecho genial, ahí me, está, ahí me dijo que me estaba escuchando. <risa> saludos, Adriana, sí. saludos, Adriana. Sí, y nos comentaba, bueno, hacia, hacia dónde va, ahorita el rescate animal, nos comentaba sí. de Ara, entonces, ¿hacia dónde van con eso? Bueno, ante, antes de hablar de ese tema, vamos a ir a una última pausa Exacto. comercial porque quiero eh, profundizar un, en, en ese tema en el último bloque, así que vamos a ir a una pausa comercial y ya, ya regresamos para ahondar para en ese tema. El amor Siempre nuestro guía Regresamos nuevamente a transformación estratégica. estratégica. Entonces sí, Silvia, sí. cuéntenos un poquito hacia dónde va el rescate animal. Eh, ¿Cuáles cuál es, son los pasos? De, estamos el eh, año 2021, ¿qué viene para 2022? Uh -huh. ¿Vienen cosas nuevas? Que nos cuentes un poquito de ese, de ese detalle. Sí, como yo te dije, nosotros quisiéramos y yo aspiro a que el rescate animal pueda ser sostenible en el tiempo, ¿verdad? Y, y para ello, pues la cosa está dura. Así que hay que ver cómo generamos recursos sin depender tanto de donaciones. Así que hay un proyecto muy bonito que, si Dios quiere, va a salir ya casi. Este, y es una marca que se llama ARA. Bueno, se llama, nuestra asociación se llama Asociación Costarricense Rescate de Rescate Animal ARA. El ARA siempre ha sobrado porque fue algo que nos obligaron en el registro a poner. Y a mí se me ocurrió una brillante idea. Yo dije, ARA es nuestra marca de, de cosas. Claro una claro. marca, incluso creamos un logo nuevo y todo, es una marca sombrilla, es una marca de rescate animal, pero es para vender cosas, para vender artículos, mm. eh, para financiar nuestros gastos como asociación y los rescates que hacemos, entonces vamos a sacar ahora para Navidad unas cajas muy bonitas que mandamos hacer, eh, mandamos hacer unos varios diseños de camisas muy bonitas, eh, mandamos hacer unos champú acondicionador con un emprendimiento, una muchacha que se llama Daraine Forest Lab, ella tiene un emprendimiento súper lindo de barras de champú y acondicionador y hace para perros. Entonces hicimos una alianza, eh, hay un intercambio ahí muy bonito porque sí, ella es señora. emprendedora, es una pyme, eh, es una empresa pequeñita, entonces ellos nos van a producir a nosotros champú acondicionador en barra para poder llevar en estas cajitas con ambos logos, eh, hemos sacado, vamos a sacar también un kit de adopción entonces tenemos unos carnet de vacunación ya personalizados de nuestra propia marca, un bolsito súper lindo eh, con nuestras galletas también vienen unas bandanas para perros eh, todo esto que yo te estoy diciendo son productos que nosotros mismos estamos eh, fabricando con otra empresa, ¿verdad? Eh, pero de muy buena calidad eso es algo que yo tenía como prioridad, yo dije, si yo voy a sacar cosas para vender, no van a ser los camisones esos publicitarios que saca uno y a nadie le quedó la camisa claro. no, si yo hago algo yo lo voy a hacer bien y voy a sacar una colección de camisas en tales colores, con tales diseños bien hechos, bien diseñados por una profesional y que a la gente realmente le gusten que yo pueda ir y ponerlos en una tienda porque qué bonito se vende a la gente le gusta entonces eso, eh, número uno, va a salir eh, vamos a salir primero con una serie de, de cosas que ya te mencioné. La idea es que eventualmente todas estas cosas que te digo estén en la tienda en línea, pero la tienda en línea se está trabajando y no la vamos a tener lista para Navidad. Entonces, si Dios quiere ya la tienda en línea, página web, se lanza el otro año. Entonces, eso por un lado, eh, ¿verdad? La marca Ara va a salir en estos días. Este, y luego, yo, bueno, yo tengo un anhelo, un sueño se vale soñar, yo sueño que el rescate animal pueda tener su propio centro, ¿verdad? ¿Centro? ¿Qué me refiero con un centro? Porque no es solo una veterinaria o una clínica. Yo sueño eh, con un lugar donde el rescate animal no solo pueda tener su consultorio médico y un quirófano para que puedan operar nuestros rescates, sino que tenga un salón eh, para educación yo tengo un proyecto, Dúcate, que lo tengo ahí medio guardado, eh, que es un tema de educación a, a escuelas y colegios, ¿verdad? A los niños, ¿de qué sirve hacer el trabajo que hacemos si no educamos, si no cambiamos la mentalidad de las personas? Eh, es fundamental. Entonces, eh, ese es un proyecto. lugar ...donde podamos atender nuestros animales, podamos tener nuestro hotel, podamos tener... Nuestro, nuestra oficina, nuestra tienda, nuestro pet shop físico, pero con productos de muy buena calidad. ¿Dónde ha visto usted eso? En Costa Rica no existe. No, no, no. Eso no existe en Costa Rica. Bueno, yo soy visionaria, yo me imagino eso. <risa> eh, hay, habrá que ver cómo se hace o cómo se financia, pero yo creo que si uno toca puertas eh, puede ¿Cómo? salir sin duda alguna y tenemos todo el potencial, tenemos todo el potencial, no solo las ideas, sino que también tenemos el material humano eh, para poder llevar a rescate animal eh, a otra dimensión. Claro. Lo que yo... y, y suena muy chiva, sí. muy innovador, la, creo que como decís, la marca Ara, y, y me parece que, que, que tiene mucha afinidad con esa modernización de, de, de nombre que querés darle, al tema del emprendimiento que estás viendo. Así es. Y eh, tenemos un emprendimiento en potencia aquí, Marvin, verdad? Sí. Entonces. El crecimiento, Franco. Y eh, muchos sí. éxitos en ese proyecto. Ojalá pueda salir lo más pronto. ¿Cuándo sale? Ya, ya tienes fecha. Eh, está. Estoy con la diseñadora trabajando unos artes para redes sociales para poder eh, publicar, ¿verdad? Nuestra marca Ara y ya poder empezar a vender los, los artículos que ya vamos que ya vamos teniendo, lo primero que vamos a sacar es el kit de adopción, que fue una idea también que se me ocurrió a mí yo decía, ¿cómo hago para que la gente se comprometa con nosotros cuando adopta y no se olvide de que existimos y nos siga colaborando? Entonces, se me ocurrió que el kit de adopción eh, podía venir a, a crear este vínculo, ¿verdad? de Adopto, pero también me llevo mi bolsito con mi carnet, con mi galleta, con mi cosito y eso hace que la gente quiera... Claro. Seguir involucrada. Ahí le mandan un mensajito sí. en redes sociales. le Lea Navarro dice: Que bueno, Silvita, si se puede, Dios primero se va a hacer su sueño. En realidad es de grande, Dios me la bendiga. Ah, Leedita, sí. <risa> sí. Yo, yo quisiera, y, y, entendiendo por todo lo que nos has contado, ¿cuál es ese consejo que le darías a las personas que tienen ese sueño ahí, ya, ya en producción, algunos uh -huh. y tal vez están ahí tambaleando y que está difícil la situación nacional? O algunos que dicen, quiero emprender, pero tengo miedo. Ah, ¿qué consejo le podría dar a esas personas que nos ven <risa> bueno, eh, en, en relación a, al tema del emprendimiento? Yo creo que el consejo siempre... Porque el miedo siempre existe, ¿verdad? El miedo y la inseguridad, las dudas, el qué hago, dónde saco la plata o cómo lo hacemos, siempre va a existir. Y para mí lo más importante es eh, esa esa fe, esa convicción de creer en lo que uno hace, uh -huh. en el pro, que el proyecto de uno eh, va a ser algo bueno para otros. Uh -huh. Y a partir de ahí, eh, esa confianza en uno mismo y en lo que uno está haciendo, yo creo que si esa confianza es suficiente, de ahí agarra uno el empuje para seguir hacia adelante, hacia el frente, y que no se, sé, de simple, ¿verdad? Digamos, uh -huh. es un tema muy de motivación. Porque si uno dice, no, no lo voy a lograr, nunca voy a poder, esto no me va a salir, efectivamente eso va a pasar, va a ser así, verdad tu, tu sueño no, no va a salir. Entonces yo creo que es un tema y es mi consejo y es confianza, confianza en uno mismo y confianza en lo que estás haciendo principalmente. Claro. Que eso que estás haciendo es algo bueno para los demás. Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Y... Um, yo creo que hoy, hoy muy agradecidos con usted, Silvia, su visita. La verdad es que estamos muy contentos. Una historia muy rica, ¿verdad? En información, Marvin, sí. muy rica en, en la parte de emprender de una forma diferente, y en la parte inclusive de heredar algo de tu familia, Silvia, uh -huh. que, que, que es muy, muy, muy bonito saber que asumiste es una responsabilidad que tu mamá te heredó. Así es. Y, uh -huh. y eso, eso siempre trae una responsabilidad mayor. Sí. Sí. Eh, eh, porque uno sabe que los padres son exigentes sí. y van a querer que lo hagan igual o mejor, o mejor. que uno, ¿verdad? Eh, entonces, eh, yo me imagino el, el grado de responsabilidad que tienes al, al, al estar sí, en pleno desarrollo. Sí, a este porque ya que queda mi mamá. <risas> Saludos a su mamá. Eh, pero no, felicitarte por este gran proyecto de rescate de animal. La verdad es que eh, definitivamente es un proyecto que se conoce y cuando uno habla de animales, ya la marca Rescate Animal está en el mercado, claro. es muy evidente, y cuando veíamos el tema de la producción que estábamos haciendo en el tema de los anuncios, el logo, un logo fresco, bonito, uh -huh. moderno también, entonces creo que has hecho un gran trabajo en este tiempo que has estado enfrente, y, y bueno, y no podemos dejar de lado que tal vez a futuro en Play salga un proyecto con Rescate Animal muy interesante, sí, ahora lo estábamos genial. conversando, uh -huh. Y crear un espacio de comunicación sería muy lindo en donde podamos traer cierta información y, a esta gran comunidad y, a una comunidad que necesita consejos a una comunidad que necesita acompañamiento a una comunidad que inclusive pueden sí. haber personas interesadas en adoptar con un gran compromiso, podríamos claro. abrir un espacio en este, claro. en este tema que me parece muy interesante y con esta plataforma de comunicación que siempre nos ofrece eso, uh -huh. ir más allá y definitivamente Así, no existe ningún Ningún espacio como ese. No. No lo existe y, y puede ser parte también del lanzamiento de ARA como marca. Puede Correcto. ser parte de muchas cosas que pueden venir de camino que podríamos conversar más adelante Así eventualmente. Es. Pero agradecerte de verdad la visita. Eh, ha sido un honor. Y desearte muchos éxitos. Y ahí, bueno, viene otro mensaje. O Esa es la mamá. De... A, mi mamá. Ajá, a mi mamá. Ya tenemos sí. 15 años de estar salvando vidas. Sí. Saludos para años mamá. Saludos. 15 años. Saludos, 15 años. saludos. Así que y eh, desearte muchos, muchos éxitos o sea, hay que tener valentía para asumir un proyecto de este tipo ¿Sí? hay que tener valentía y no solo eso sino mucha dedicación y no cualquiera la tiene, ¿verdad Marvin? Total, yo creo que eh, el compromiso, creo que lo dijimos al, pr al principio, es un tema de compromiso y lo que ustedes hacen por los animales es sumamente importante, uh -huh. y se les agradece porque realmente son muy pocas las, las asociaciones como ustedes que tienen ese norte, que tienen esa convicción, uh -huh. que tienen esas ganas, su mamá 15 años y de que no busca animales, los animales le lo buscan a ella literal y entonces ella tiene ella tiene un propósito clarísimo en esta vida y fue rescatar un montón de animalitos entonces sí. una, un saludo para su mamá y de verdad el reconocimiento para todo lo que sí. ustedes hacen sí, aquí no, estoy con todos, no. dice saludos, dice su mamá yo, este, yo agradecidísima de que me inviten porque como les digo, a mí me encanta hablar de esto yo podría hablar horas, es como de esas cosas en las que uno dice, estoy en mi charco y eh, hay un mensaje que no lo mencioné, pero me gustaría dejarlo plasmado. Claro. Y yo creo que ese ha sido algo que no sé si lo notan las personas o no, pero siempre lo menciono, lo trato de, de dar a, a conocer en, en los posts que hago y todo. Y es que si bien nuestra asociación es de rescate animal, eh, yo tengo un amor profundo por la vida humana y de las personas. Y creo que el ser humano es espectacular, no, no es malo como dicen muchos lo que pasa es que a veces se descarrila y por eso vemos que tantos animales sufren a raíz del ser humano pero no es porque el ser humano sea malo entonces ¿cómo hacemos para que para ayudar también a las personas a que sean mejores para que el ser humano pueda sacar su máximo potencial y cuidar a otros seres vivos entonces no es un tema de atacar al individuo a la persona humana, es un tema de Ver cómo llevar fe, esperanza, educación, educación, educación, ¿cómo le falta a este país? Educación. Correcto. Y hemos tratado de involucrarnos con las familias, con las familias, no solo las que adoptan, sino las que hemos ayudado en desastres, en situaciones de necesidad, ahora con la pandemia. Y creo que por ahí va el camino, y eso es lo que ha hecho, que Rescate Animal se salga del canasto y haga un trabajo integrado y diferente. Súper bien, Súper bien, Silvia, y un gran mensaje definitivamente, y, y no, ha sido un placer, fue, ha sido una invitada de lujo, y sepa que esta es tu nueva casa, cuando quieras venir, y perfectamente invitada, ahora que vas a salir con esos emprendimientos, esta es tu casa, aquí queda abierto el programa de transformación estratégica, queda abierto también Play como herramienta, y no, no sabemos, a la vuelta de la esquina sale algún proyecto No, por sin acá. duda alguna, ahí vendrá algún podcast <risa> o algo va a venir. Eh, eh, algo eso, va a venir, eso, algo sí. va a venir definitivamente. Así que, sí. eh, sin duda alguna, yo creo que ese es un tema muy apasionante que nos podría dar horas para conversar. Por supuesto. Y yo creo que la gente eh, eh, necesita también esto. Como vos decís, educación, bueno, eso es una muy buena herramienta y de comunicación que podríamos crear esa parte educativa uh -huh. hacia las personas que realmente lo necesitan. Así es. Así que, eh, no sabemos, eh, vamos a dejarlo como un telón de sorpresa, <risa> sí. que más uh -huh. adelante con Rescate Animal podamos podamos hacer algo ahí muy interesante, sí. un podcast o algo ahí que tengamos a, a, en relación a eso. Una expectativa. Una expectativa, sí, así sí. que agradecerte de verdad. No, las eh, gracias a ustedes. Un placer de tenerte acá, saludos a tu mamá uh -huh. y, que ha sido también esta, esta, esta heroína también detrás de este gran sí, emprendimiento, sí, sin esta duda gran alguna, empresa. Sin duda. Y yo, no, yo me imagino que tu mamá debe estar sumamente orgullosa de tu trabajo, de lo que has hecho, y esa, creo que no está arrepentida en lo absoluto de haberte heredado sí, ese, no. esa, esa, gran, esa gran empresa. Así que sí. eh, desearte muchos éxitos. Y aquí también dejamos, eh, sí, claro, dice, dice tu madre, eh, aquí dejamos abierto a, a que puedan contactar a Silvia por, para el rescate animal, para cualquier donación, ayuda que quieran darle. Creo que estas instituciones valen la pena eh, eh, darle la mano y, y poder ayudarles en, en este campo definitivamente. Así que muchas gracias, Silvia. y, y... Y está abierta la, las puertas de, no, de la Play y transformación. A ustedes muchas gracias y también les deseo muchos éxitos en este proyecto tan bonito. Muchísimas gracias. Mm -hmm. Y antes de irnos, otra vez recordarle a toda la gente, importante, ¿verdad? Todos los que quieran tener algún programa, quieran hacer radio online, quieran tener un podcast como este que estamos haciendo, quieran compartir, porque hay muchos proyectos y mucha gente que está interesada en tener un espacio y no conocen dónde. Mm -hmm. Ok, entonces Play es una opción. Vean que sirve en este momento. Ya se le prendió el bombillo de decir, ah, sí, no existe un programa como el que nosotros podríamos hacer con el tema de rescate animal, entonces para toda la gente que quiere, que tiene ese interés, comuníquense con los chicos de Play, me manda mi mensajito y ahí se los van a estar comunicando con ustedes y aquí se les hace todo el tema de la producción. Sí, y, demás. y no solo espacios que crean que no existen, sino hay gente que dice yo quiero, soy mejor que cualquier otro espacio y necesito una plataforma, bueno Play le ofrece todas las amenidades, la amenidad de la cabina, la amenidad desde su casa, para poder hacer su, su streaming, su en vivo, y que puedas tener inclusive un programa periódico dentro de tus redes sociales administrado con un tema de ads muy interesante que le ayuda a crecer no solo en el tema del programa, sino también en el tema orgánico de las redes sociales. Posicionamiento es el, específico. El posicionamiento que ofrece definitivamente. Así que no pierdan la oportunidad. Si tienen un sueño que cumplir en streaming eh, eh, y vienen proyectos muy interesantes ya para Play, eh, viene temas de noticias, viene tema de música... Eh, viene tema eh, en general particularmente hay, hay, hay un par de programas que ya están por, por, por llegar y viene un, tema, viene un tema de música muy interesante por Ajá. ahí con una producción ahí interesante <risa> quizás en que, promoción hay, hay, que, hay, que, hay, que, hay que esperarla definitivamente <risa> okay, okay. y eh, viene también eh, eh, conceptos muy interesantes viene, vienen temas de la revista digital también que, que pronto viene en play así que eh, síganos, síganos eh, en, en redes y las personas que quieran eh, soñar, viene un proyecto muy interesante Marvin, que por ahí escuché en Play eh, Zona Gamer eh, un eh. proyecto ahí que se viene ahí muy interesante para los gamers entonces ahí van a salir muchos, mucha promoción en, en el tema así que éxito. agradecerle a todas las personas que nos siguen sábado a sábado eh, venimos con más sorpresas, si Dios lo permite eh, sigan nuestras redes sociales, viene un tema muy importante para la próxima semana así que no nos dejen de seguir y agradecerles a todos los que nos sintonizan y, y en la semana nos van a estar sintonizando. Y muy buenos días a todos y nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite.